¿Cómo descargar la app para trabajar desde el celular? Instalar la aplicación para utilizar el campus virtual UNER desde el celular te permitirá ingresar en forma rápida y automática a las aulas virtuales, ver desde allí los materiales, resolver algunas actividades y estar al tanto de los mensajes y novedades. Para comenzar, ingresa desde tu celular a la Play Store. En Buscador escribí Moodle, que es el nombre de la plataforma que sostiene a nuestro campus virtual. Encontrarás que la aplicación tiene este icono. Ahora hace clic en Instalar Y nuevamente en Abrir Se te solicitará entonces la dirección del campus campusingresantes.uner.edu.ar Para finalizar, escribí tu usuario y contraseña y hace clic en Acceder